Soy José Luis Muñoz, salesiano cooperador del Centro de Badalona, en la provincia de Mara de la Merced. Eh, estoy en grupo desde los 15 años, hice la promesa con 21 y ahora que tengo 55, pues formo parte de la SER desde hace cuatro años. He prestado servicios a la asociación como coordinador del centro local, vocal de cooperación de Badalona o durante seis años como secretario del Consejo Provincial. La Asociación de Salesianos Cooperadores no funciona sola y es por eso que en su momento me ofrecí para coordinar todos los temas de cooperación salesiana para los jóvenes del mundo y solidaridad. Creo que en estos momentos hay dos líneas de trabajo importantes. Una sería la comunicación. Todos los salesianos cooperadores de España tienen que conocer cooperación salesiana para los jóvenes del mundo. Hay que llegar a todos los centros. En segundo lugar, es necesario analizar y mejorar la entrada de recursos económicos. Me ofrezco a seguir con ilusión tres años más al servicio de la asociación. Gracias y un fuerte abrazo.